en estos 85 mil sí. botes hubo de todo, bot lights hasta modelos y por supuesto que no podían faltar las famosas ultras vean las ultras también hubo decomisadas por supuesto que de 80, 85. Mañana no podrían faltar las caguanas Vean aquí, la Batweiser. Llegó el momento. Vamos a ver cómo esto. Crash, crash. Se destruye. Se este luce la masacre de la cerveza. Por supuesto que hay algunas que dicen mejor, vale. Que aquí murió y yo. Aquí quedó. Y algunas están tratando de, de ir, pero van para atrás. Entonces, bueno, así quedaron. Esta es la escena del crimen. Y aquí quedaron, bueno, todas las latas Como usted puede apreciar, esto fue y que quedó. Aquí te Esto ni en los Monster Park.